Hola, eh, soy Ale y hoy quería explicarle un poco el nuevo sistema de migración que va a haber el Reino Unido aparentemente a partir del año que viene. Eh, primero que nada tengamos en cuenta que esto es solamente un proyecto eh, que se presentó esta semana que pasó y no necesariamente va a terminar así, esto todavía tiene que pasar por el Parlamento, seguramente va a haber enmiendas, etcétera, etcétera, no sabemos supuestamente va a entrar en vigencia en enero del 2021 o sea, cuando termine el periodo de transición entre el Reino Unido y la Unión Europea donde por el momento todo sigue igual y, y el primero de enero veremos qué pasa no sé si esto va a estar realmente vigente o no si va a haber algo parecido, si no va a haber nada no, la verdad que no, no se sabe este, bueno, primero que nada hay una tablita de puntos, que nos pueden ver acá, y eso significa que para que una persona pueda venir a vivir y trabajar en el Reino Unido, va a tener que cumplir con esta tabla de puntos y llegar a un mínimo de 70 puntos. ¿Sí? Eh, vamos a ver que depende de, de la profesión y de la experiencia y del de conocimiento de inglés que tenga una persona, le va a ser más fácil o más difícil venir a trabajar. No, el primer punto es que haya una oferta de trabajo. Y esto es muy importante porque no es que, a diferencia, por ejemplo, del sistema de puntos de Canadá, que sin una oferta de trabajo también se puede llegar a ir. En este caso, no. Primero hay que tener una oferta de trabajo. Eh, segundo, que el trabajo sea relacionado con, lo, con las habilidades que una persona tenga. O sea, si te contratan, no sé, para... Trabajar de contador y vos sos ingeniero agrónomo, como que no tiene mucho, mucha relación y probablemente no cumplas con esos 20 puntos. Hablar inglés al nivel requerido. Obviamente eh, es necesario que sepan hablar inglés. Todavía no se sabe ni a qué nivel ni cómo, seguramente va a haber un examen. Normalmente para este tipo de cosas se pide un nivel B1 que es un nivel intermedio de inglés, que es suficiente como para mantener una conversación y escribir un mail y ese tipo de cosas. Y que es más o menos lo que se viene pidiendo ahora. O sea, si uno viene de, de, de un país que no se habla inglés y tiene una entrevista de trabajo, va a tener que hablar en esa entrevista y, y conversar con la persona que le esté entrevistando. Poder escribir un mail, poder leer un mail, etcétera, etcétera. y no es que en un trabajo en ningún trabajo te van a pedir que, que le muestres el resultado de un examen o, o ese tipo de cosas, porque se ve en la realidad. Si vos estás hablando con una persona, enseguida las persona se da cuenta si vos hablas inglés a un nivel suficiente como para trabajar o no. Lo que es importante es que estos tres puntos que pasaron son los esenciales. Estos tres puntos tienen que estar sí o sí. ¿Eh? Los demás puntos se pueden juntar eh, sobre diferentes categorías, pero estas tres cosas tienen que estar sí o sí, y con esto suman 50 puntos. Por lo tanto, todavía faltan 20 puntos. Después, la siguiente categoría, como decía, es la del salario. Hay un mínimo absoluto, que es de 20.480 hasta 23.039, esa banda de salarios. Obviamente sí. Hay algo que me preguntaron una vez, y es si esto es lo que tienen que estar ganando antes de venir. No, no, no, no, no. Esto es el salario ofrecido en la oferta de trabajo. ¿Eh? Lo que estén ganando en el país de origen donde vivan ahora no tiene absolutamente nada que ver y no es, es completamente irrelevante. O sea, le tienen que ofrecer un salario y el salario para ese trabajo que van a realizar tiene que estar dentro de estas bandas. ¿Eh? Entonces, si es entre 20.480 y 23.039 23 al año, ¿eh? al año y antes de descontar impuestos es 0 puntos así que como que mucho no ayuda eso entre 23.040 y 25.599 son 10 puntos bueno, entre 25.600 por arriba son 20 puntos que es el máximo de en cuanto a salario si ganan si el, el, el puesto ofrecido paga más de 25.600 en ese caso tienen 20 puntos particularmente eh, con todos estos salarios se puede vivir en, en el Reino Unido, ¿sí? con 20, entre 20 y 23 mil, obviamente no van a estar tirando manteca al techo, ni se van a poder dar ningún lujo, pero es posible vivir. No van a poder quizá alquilar un departamento para ustedes solos, van a tener que compartir una casa con, con otra gente, una, o sea alquilar una habitación en una casa. Eh, pero alcanza para comer, para transporte, para, para vivir y pueden ahorrar, pues, depende de los gastos que quieran, cuánto salgan, que es lo, lo que quieran hacer pueden llegar a ahorrar un poquitito como para, para viajar o algo por el estilo ¿Mm? 23.000 y 25 y 25.600 para arriba, bueno, no hay límites para arriba les comento en informática, que es donde yo trabajo y tengo la experiencia, no sé otras cosas el tema es que eh, si ustedes trabajan en informática y quieren venir a trabajar acá, hoy por hoy hay muchísima oferta de trabajo y los sueldos arrancan arriba de estos 25.600. O sea que una persona que se dedica a la informática y tiene algo de experiencia como para poder conseguir una oferta laboral, eh, obviamente va a trabajar a su a su sus habilidades y que sepa inglés ya está porque tiene los 50 puntos de, la, de, la, de los tres puntos esenciales y el salario va a ser sí o sí mayor que 25.600 y por lo tanto ya junta los 70 puntos y ya está si encima tiene el próximo punto que es que el trabajo sea en una ocupación que está en mucha demanda normalmente todos los puestos de tecnología y esos lo son, así que calculo que también va a estar ahí, son 20 puntos más. Si además tienen educación en, en ese tema, bueno, obviamente ya es por eh, bueno, afán Bueno, después de, la, de los temas del salario está la parte de que el trabajo esté en una lista de mmm, trabajos más requeridos. ¿sí? Es decir, que no haya tanta gente para cubrir los puestos que se necesitan. Eso da 20 puntos más. Eh, yo calculo que todo lo que sea relacionado con salud, lo que sea relacionado con tecnología, de una manera u otra va a estar ahí. Eh, la lista no se publicó todavía y supongo que es algo dinámico, ¿no? que irá cambiando año a año según cómo se vaya moviendo el mercado y, y qué, qué clase de profesiones se necesite. Pero todavía no se sabe. Por lo que se dice siempre que, claro, toda la gente que trabaja en el sistema de salud, no sé si toda, pero un muy gran porcentaje son este, europeos. Entonces, si esa gente no puede venir más a trabajar directamente, entonces podría haber escasez de, ese, de esa clase de personal y entonces van a publicarlos en esta lista y te va a dar 20 puntos más que va a, ser, va a facilitar para que esa gente venga a trabajar si quiere. Después está lo, el tema de la educación, eh, esto es un poco relativo porque si bien está acá, está pidiendo un PhD, o sea que es un, un doctorado, ¿no? Un PhD es un doctorado, eh, que es una educación muy superior, eh, primero si es una, si uno tiene un PhD, o sea un doctorado en algo relevante al trabajo que va a hacer, son 10 puntos más. Y si ese PhD está en una de las eh, materias o, eh, relevantes al trabajo, pero, pero eso, esas materias son este, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, da 20 puntos más. O sea, un PhD es algo muy elevado. Pero en cierta forma eh, coincide porque en realidad salgo para profesiones donde, que estén reguladas, como por ejemplo contadores, eh, doctores, médicos, eh, abogados, etcétera, no es tan necesario acá tener un, un título sino más bien tener la experiencia. Entonces, por ejemplo, en informática jamás nadie te va a pedir ningún título de nada. O sea, vos podés decir que tengo este título y eso te puede ayudar para para, para que te contraten en algún lado, pero la realidad es que a mí jamás me pidieron un título de nada, pero, pero lo importante es la experiencia. Y algo que también es, es eh, llamativo, quizás, pero que juega en contra en este caso con esto, es que uno si tiene una educación universitaria, de lo que sea, eh, también te puede facilitar para entrar a trabajar en algo que quizás no tenga mucho que ver con eso pero se aprecia en cierto sentido que tengas una educación universitaria porque eh, te da la pauta de que es una persona que, no sé, puede estudiar, puede concentrarse en algo, puede llegar a un objetivo, etcétera, etcétera. Entonces eso, eso ayuda, aunque no sea para, para la profesión, que en este caso eh, es un poco en contra porque te da más puntos y lo que vos estudiaste eh, es, es lo que vas a trabajar. Pero bueno, eso, esas son las cosas. Por ejemplo, no, o sea, un título universitario de grado, un licenciado o, un, o algo así en, en Argentina, un título intermedio, no te estaría dando más puntos de los que ya podrías obtener por, por, por las otras cosas. Eh, solamente un doctorado, que no hay tanta gente que tenga doctorado. O sea, si hay, obviamente mucho menos que universitario. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo continúe. Quienes no tengan ninguna profesión, quienes no sepan, eh, no, o sea, no tengan estudios universitarios o no tengan una profesión determinada o algo así y quieren, por ejemplo, trabajar de, de mozos, de, en hoteles, en limpieza, etcétera, etcétera, eso ya es más problemático porque los salarios pueden llegar a ser menores que 20.480 depende de las horas que trabajen y todo eso, pero, pero ahí ya se complica más la cosa. Ahora voy a poner acá un ejemplo de los salarios de, de comienzo, o sea, una persona que viene y empieza a trabajar en el NHS, que es el, el sistema de salud británico, ¿eh? gana estos sueldos. O sea, una enfermera empieza ganando 24.200. ¿eh? Eso significa que recién entra en la segunda banda, de 10 puntos. ¿sí? Un paramédico también un midwife es una partera también, un técnico radiógrafo también, care assistant es, eh, supongo, eh, ayudante de cuidado, alguien que cuida personas o algo así. Esto ni siquiera llega al mínimo de 20.000 y pico, así que esta persona ni siquiera podría venir. Un fisioterapeuta 24.000, eh, terapista ocupacional 24.000 también. Entonces, todos estos puestos eh, entrarían, la mayoría de estos puestos entrarían en, el, en la segunda categoría, que son 10 puntos, y todavía van a necesitar 10 puntos más. También me imagino que, por ejemplo, para este tipo de cosas, enfermeras, paramédicos, siempre hay demanda, y el NHS es muy grande y necesita gente todo el tiempo, y por lo tanto también va a estar en la lista de, de ocupaciones en gran demanda. Por lo tanto también alcanzaría. Pero, por ejemplo, al Care Assistance, el Cuida Personas, eso no, no llega al, al mínimo de, de $20,000 y que es el es uno de los requisitos esenciales. Así que eso no podría ser. Y, por ejemplo, un mozo, un, alguien que trabaja en un hotel, en limpieza, eso, quizá tampoco lleguen a $20,000. ¿eh? Yo calculo que el salario mínimo acá son $8,20 la hora, así que supuestamente si trabajan 40 horas semanales, con 8,20, 40 horas a la semana por 52 semanas al año, son 17.000 monedas, o sea, no alcanza. Entonces, hay que ver si se puede entrar por el tema de que sean profesiones o ocupaciones de alta demanda. quizás sí, porque claro, teniendo en cuenta que ahora ya los europeos no van a poder venir a cubrir esos puestos directamente como lo hacían, quizá haya una mayor demanda porque va a haber menos oferta de esos puestos y en ese caso podría llegar a entrar ahí. Pero eso no lo sabemos todavía. Eh, bueno, vamos a aprovechar voy a aprovechar y contestar algunas preguntas que me hicieron en Instagram, ya que había, había puesto algo ahí. Eh, a ver, Anil Rivera pregunta ¿Estas nuevas leyes afectarán también a los que viajan como turistas? No, esto no tiene nada que ver con los turistas. Los turi el turismo de Argentina y de Sudamérica y de todos los países Sigue sí, exactamente igual, lo que cambiaría sería el, los que vengan de otros países de Europa con su pasaporte europeo, por lo pronto. Eh, una de las cosas que no van a poder hacer, porque hasta ahora se podía, era por ejemplo, los italianos o los españoles podían venir con su DNI, quizás los DNI, que no es un pasaporte, y con eso podían entrar. Ahora con eso no van a poder entrar más. Obviamente los europeos van a poder seguir viniendo de vacaciones, como los eh, británicos, vamos a poder seguir yendo a Europa de vacaciones, eso no cambia. Lo que cambiará, quizá, porque o sea, todavía existe la posibilidad de acá a diciembre que haya un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de que los turistas sigan accediendo fácilmente a los respectivos países y no, por ejemplo, tener que ir por la fila de otros pasaportes que siempre es mucho más eh, larga, que siempre son mucho más controles y es más, más complicado. No lo sabemos todavía, no sé qué va a pasar. Puede pasar una cosa o la otra. Puede ser que tenga que entrar como cualquier hijo de vecino y, y presentar papeles y que dónde me voy a hospedar y cuánto me voy a quedar y, y cuánto dinero tengo y todo lo que suelen pedir o no. Y poder ir por las máquinas como hacemos ahora y, y pasar en 10 segundos. No lo sabemos. Vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, Pepe RK preguntaba justamente cómo será la entrada de UK para los a UK para europeos. 2021, Lo que acabo de decir, no sabemos bien todavía, si es como que no llegan a ningún acuerdo va a tener que ser igual que los argentinos. Ir al mostrador, eh, responder las preguntas que te hagan, mostrar los papeles que te pidan y entrar. O sea, no, no creo que sea mayor problema, pero, pero es más engorroso y más trámite. Eh, Bc, Fritelli, ¿es real con las condiciones que tenés que tener ser inteligente? No, te van a hacer un test de inteligencia, pero si, si tenés que tener una profesión de demanda, si tenés que saber inglés, si tenés que cumplir ciertos requisitos, calculo que un mínimo de inteligencia que tenés, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, ¿Nos podés pintar algunas consideraciones para ingresar a UK? Bueno, no sé si me está diciendo en, en forma de turista o, o inmigrante, pero bueno, es lo que ya dije. Todavía como, como inmigrantes son los puntos estos, y como turista este, son este, es, es lo que viene siendo hasta ahora para todo el mundo que no tenga pasaporte europeo, supuestamente. Acá Danucci me pregunta, si entramos como turista de viaje, ¿convendrá con pasaporte de Argentina o de la Unión Europea? No lo podemos saber. En principio sería lo mismo. En principio sería exactamente lo mismo, pero si, como dije recién, llega a haber algún acuerdo... Porque esto es recíproco, o sea, si si acá en el Reino Unido les, les hacen más complicada la entrada a los europeos, los países europeos les van a hacer más complicada la entrada a los británicos. Entonces, por eso yo puedo imaginar que quizá llegue a haber algún acuerdo entre ambos este, bloques como para facilitar eso. Y poder, por ejemplo, seguir usando las filas de migraciones de, de europeos, seguir usando las máquinas, pero no lo sabemos. Si eso pasa, bueno, entonces obviamente te va a seguir conveniendo usar el pasaporte europeo. Si no pasa y es igual, bueno, usar el pasaporte argentino, para eso usar es argentino. Sí. Eh, Hans Carola, contanos o qué va a cambiar con lo del Brexit. Bueno, eso es un poco separado, esto es otra cosa. Eh, y eso lo sabremos bien a partir del de, de año que viene, porque ahora como estamos en este periodo de transición, todo sigue igual por el momento. Supuestamente hay negociaciones a ver si se llega a un acuerdo económico de comercio, pero el gobierno acá parece no interesarlo, no tener ni idea de lo que está haciendo. No se sabe. Realmente muy malo. Eh me pregunta si le gustaría saber si van a existir si van a si van a seguir supongo expidiendo visados para no europeos con sponsor Sí, este sistema de puntajes sería algo así lo que pasa es que ahora estaría abierto para todos Ese, no estaría abierto porque previamente también existía este sistema de sponsoreo no había puntos y eso pero también alguien tenía que hacerte una oferta de trabajo para que puedas venir si no eras europeo Ahora va a ser igual para todos, para los europeos y para los no europeos. Y bueno, es lo mismo. Alguien te tiene que hacer una oferta de trabajo. Supuestamente, al no tener la competencia de los europeos, que implicaba cero trámite para un empleador, ahora eh, calculo que sería más simple, no más simple, sino más posibilidades para alguien que no es europeo, porque este, no tiene que competir con, con 300 millones de personas más que no tienen que hacer ningún trámite para trabajar. ¿Sí? Y esas 300 millones de personas ahora también tienen que hacer el mismo trámite. Entonces los pone un poco más en igualdad. ¿sí? Lo único que se me ocurre es que quizás los sudamericanos tengan una muy leve desventaja de estar más lejos y por lo tanto... Eh, algunas empresas siempre quieren tener una entrevista en persona con la persona y o sea, viajar desde un país, viajar de, de España desde Alemania, de Francia, es una hora de vuelo a Londres y de Argentina son 14 entonces eso puede llegar a ser una contra no lo sé, vamos a ver qué pasa Van eh, a yo Joyce yo es... CDB pregunta ¿Van a visa los argentinos? Supongo que será van a pedir visa. No, es lo mismo. El turismo sigue como está. No. Por ahora no hay ningún proyecto ni nada, ni se habla nada de que le vayan a pedir visa a otros este, a otras nacionalidades, ni tampoco a los europeos. Los europeos van a poder venir igual a, de vacaciones como, como cualquiera, presentando, o sea, como lo que ya hablé. Eh, pero visa no. Eh, Europa a partir del 2021, creo, va a implementar el sistema de ETIAS, que es, eh, es parecido al sistema de, de Estados Unidos, que hay que online, hay que pedir un permiso de viaje previamente a viajar, eh, que normalmente se da en, en un tiempo muy corto y tiene un costo bastante chico, eh, y sin eso no podés subirte al avión. Pero más allá de eso no va a haber nada, y no sabemos si el Reino Unido va a implementar eso o no. Si hubiera que la Unión Europea, sí lo haría. Como no, como no estamos más en la Unión Europea, no sabemos. Eh, Gus García, ok, pregunta ¿a partir de cuándo? Y supuestamente en enero de 2021. Pero todavía tiene que, que salir, pasar por el Parlamento, etc. ¿Cambia algo para los turistas argentinos o nada que ver? Me pregunta Adriana Silvia Wolenchowski. No cambia nada. Lucas y Macor, la clásica, ¿el pasaporte europeo sigue vigente para ingreso, permanencia, estudio, trabajo en UK? No, definitivamente no, ya lo estuve contando, ya los, los europeos no pueden venir a vivir y trabajar a partir del año que viene, venir a vivir y trabajar en UK como lo estaban haciendo hasta ahora. Jo Moreno, ¿va a ser igual o difícil poder laburar en Londres y ten, sin, sin tener un pasaporte europeo? Bueno, no entiendo si es sí o no. Pero si es sin, va a ser igual que antes. O sea, más fácil en el sentido de que tenés menos competencia a otro nivel. Sabrina, Sabri Plamore, ¿podría vivir sin tener ciudadanía europea? Soy argentina. Eh, sí, siguiendo este... Este, este, esta guía que, que acabo con los puntos y todos esos requisitos se podría. ¿eh? Cardin Cecilia. No puedo emigrar, tengo que hacer para que mi hijo pueda de acá a 20 años. Bueno, estudiar mucho inglés, tener un dominio perfecto del inglés, fundamental, y estudiar alguna carrera que sea una carrera que se pueda ejercer en cualquier lugar del mundo sin mayores problemas. Porque si, sos, si estudás, estudias Derecho venir acá con un título de abogado, que bárbaro, en Argentina puede ser el mejor abogado, pero venir acá y no sirve absolutamente de nada porque son, las leyes son distintas, es un sistema legal totalmente distinto, eh, y por lo tanto revalidar eso es más o menos hacer toda la carrera universitaria de nuevo. ¿eh? Entonces, si la idea es esa, bueno, elegí tratar de estudiar algo que se pueda hacer en otros lugares del mundo sin tanto revalidación de títulos y cosas de eso. Eh, Monilú 00, tipo de visas necesarias para Argentina, ninguna, ya, ya lo dije. Ana Astrid no quiere saber nada, así que no le contestamos nada. Andrea Ronovich, off topic, pero qué, qué, ¿crees que cambiará algo el proceso de migración para turistas? No, el proceso de migración para turistas queda igual. Franco Gregoruti, ¿se podrá conseguir? ¿Trabajo con pasaporte italiano? Sí, pero haciendo lo mismo que van a tener que hacer los argentinos, por ejemplo, ¿Eh? cumpliendo todos estos requisitos, etc. Eh, Leiro Mil, dicen que hablan suficientemente bien inglés. ¿Cómo me dirán eso? Bueno, como dije antes, seguramente va a haber un, algún tipo de examen. Usualmente para esto es el nivel B1, google en inglés nivel B1 y más o menos les va a explicar, pero significa poder conversar, poder entender, poder escribir a un nivel intermedio. ¿Eh? Porque obviamente lo que necesitan es un trabajo. Imagínense estar en, en Argentina, en Buenos Aires, en un trabajo y no entender ni poder hablarle a nadie de lo que están trabajando con ustedes. Creo que no se puede leer, ¿no? Eh, Vicky Borsi. ¿Nos puede perjudicar algo a los argentinos? ¿Necesitamos algo más a entrar además del pasaporte? No, eso, ya lo dije, sigue igual. Un papá viajero. ¿Qué ventaja va a tener el pasaporte europeo después del 1 de enero? Supuestamente ninguna. Es eh, lo mismo que el pasaporte argentino, como respondí antes. Eh, viajar sin agencia. ¿Qué pasa con el pasaporte comunitario? ¿Seguirá parecido? Parecido a qué, no sé, pero sí. Seguirá parecido. Eh, no sé qué habrá querido decir. Eh, Patito H9, ¿se podrá trabajar allá si te casas con un británico? Digo, si no tenés pasaporte ni visa. Bueno, casarse con un británico es algo totalmente distinto. Eh, eso significa si te querés casar con un británico tenés que... Eh, si te casás acá en el Reino Unido tenés que pedir primero la visa de fiancé para poder venir, que se tramita en, Argent en Argentina o en tu país de origen. Tenés que tramitar eso, después podés venir acá, casarte y después de, de casada, y no sé si hay que esperar un tiempo, un año o dos años, puedes pedir la visa de esposa y recién ahí puedes trabajar. ¿Sí? Si se casan en el país de origen, entonces solamente es pedir la visa de esposa. Pero, pero Y eso siempre, antes de venir, hay que tramitar una de las dos visas. Si ya están casados, es la visa de esposa. Si tiene intención de casarse en el Reino Unido, la visa de fiancé o de novia. ¿no? Pero... Antes de viajar hay que tener una de las dos visas. ¿Nivel eh, de inglés que exigirán? No se sabe todavía, pero yo supongo que será B1. Eh, ¿Cómo hago para vivir? Me pregunta N de Mel. ¿Cómo hago para vivir en UK con las nuevas reglas? Ese sueldo mínimo es imposible. Bueno, pero ese sueldo mínimo es el sueldo mínimo de acá no el sueldo mínimo de Argentina o de otro país sudamericano. Y acá no es tan imposible, depende de lo que uno haga, pero no es tan imposible. Como ya expliqué antes, sí, hay algunos que quedan afuera de ese sueldo mínimo, pero por eso hay que ver qué pasa realmente y cómo empieza todo el año que viene, si es que empieza. Alicia... Todas si y se va a necesitar remisos, declaración de ingresos, problemas probables. Eh, no entiendo bien. Permiso, supongo. Bueno, es lo que ya estuve explicando. Y tampoco me decís si es para turista o para inmigrante. M. Verónica Galante, el paso de Northern Ireland to Ireland. Eh, bueno, el problema, eso es un grave problema que excede este video. Pero. El tema es que eh, con todo lo que pasa y que la República de Irlanda está en la Unión Europea y no se va a ir. Y Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, se va. Entonces hay una frontera entre las dos que no puede estar abierta porque no hay libre tránsito de ni de bienes, ni de personas, ni nada. Entonces existe la posibilidad que en el futuro eh, Irlanda del Norte se vuelva a juntar con la República de Irlanda, sea en una zona de Irlanda. Que no sea más parte del Reino Unido, pero quién sabe. Y por último, Daniela Rodríguez Melanda me pregunta si será necesario visa. Supongo que lo estará preguntando para turistas. Ya dije que no, por lo menos por ahora no hay ninguna eh, noticia de que vayan a pedir visa para, para los que ahora no la necesitan. Eh, bueno, eso es todo por ahora cuando haya alguna novedad algo cierto, eh, si se trata de parlamento, si hay cambios, hay otro video para seguir explicando. Este, si quieren hacer alguna otra pregunta que no esté explicada acá, déjenlo en los comentarios abajo. Este, síganme en el canal porque tengo otros videos y otras cosas. O sea, también hay buena, un par de buenas explicaciones sobre el Brexit y después lo de los viajes y todo eso. Y bueno, gracias por mirar. Hasta luego.